que antes de lo que somos hoy en día éramos todos monos, ¿no? Sí, claro. Entonces, eh, vamos a hacer una exposición, vamos a empezar diciéndonos cómo eran las especies en general, después vamos a deciros el peso, el tamaño de cada una, y vamos a poner un vídeo. Bueno. Eh, hace muchísimos millones de años empezó la especie humana. Nadie de aquí sabe cómo empezó, ¿no? Bueno, se llamaban los Australopithecus y empezaron en Francia. Soy austrolimbitecus, tengo la mayor capacidad muscular, viví desde hace 4 a 3 millones de años. Tengo la cabeza más pequeña, pero digo yo, ¿qué necesita cerebro cuando tienes tanta fuerza? Eh, después de esta especie pasamos al parámetro eh, también descubierto en África, y gracias a esta especie tenemos la mandíbula y la dentadura que tenemos hoy en día. Sí, claro. Aunque también soy antes de ser humano, no soy tan fuerte ni tan inteligente como el y Homo. Eh, ¿Para qué sirva? Como nos ha dicho, el último de todos es el Homo. Sí. Es lo que somos hoy en día, como ya sabéis, somos Homo sapiens. Y este grupo también fue descubierto en África. Es el menos fuerte de todos y ha emigrado por todo el mundo hasta el día de hoy. Sí, soy yo. Yo soy Homo la raza más inteligente de este planeta. No hay nadie capaz de enfrentarse conmigo. Yo soy capaz de diseñar mi propio futuro y no soy un inútil. Gracias a esto somos la única especie, hoy en día la única forma de vida en el planeta, que tenemos un mínimo de cultura, una lengua escrita o hablada. ¿Y yo? ¿Para qué tengo esta fuerza? Si tuvieses un poco de cultura sabrías que tú existes gracias a mí. Entonces, cuando seas una persona razonable, habla conmigo y te aceptaré. ¿Sabes qué? ¿Para dónde vas? Bueno, hemos acabado. Hasta la próxima. Muy bien. Ahora ímos a explicar los diferentes tipos de variaciones que hay dentro de las especies que los nuevos compañeros nos explicaron. Dentro de los Australopithecus están los Australopithecus. Y e hay cuatro diferenciaciones. Salán chadensis, que vivió de 7 a 6 millones de años. Encontraron sus restos en no el deserto de Jurab, en la República de Chad, por aquí. Y e poseía una dieta baseada en vegetales. o El peso rondaba los 30 kilos y e medía cerca de un metro y 20. O siguiente, horrorín o Vivió entre los 6,2 y e 5,6 millones de años y e localizóse en Tugen, Kenia. Pues aquí está, entre Etiopía y e Tanzania. Vivía en ambientes arbóreos y e densos. En la bípede, e a su dieta baseábase en follas de Freud. O peso era cerca de unos 50 kilos, en medida alrededor de un metro O siguiente, Ardipithecus cadáver. Vivió ahí 5,2 millones de años, una presión, de la depresión de Afgan en Etiopía. Justo encima de qué? Alimentábase pues, de alimentos ricos en fibra, como asnuaces. Medía un metro y medio y pesaba cerca de 50 ríos. Y como último, dos preos de Lopithecus, Ordipithecus ramidus, que vivían entre 4,4 y 4,1 millones de años, y restos atoparon en los depósitos del río Aguay, una depresión de 4.000 días. Vivía en un medio forestal alimentábase alimentábase de talos, follas y e frutos brandos e algunos insectos ou o pequeños invertebrados. Su peso de altura era de 1,20 m y e 40 kilogramos. E Ahora voy a explicar los astroarquitectos que les explicó vosotros porque somos de antes. Eh, o tropitectos vivió ahí 1,95 a 1,78 millones de años. localizábase en Marapa, en la ciudad africa, eh, Vivían en bosques sub subtropicales, en zonas de sabana, eh, puideros y domnívoros. O su peso de altura era a altura de 1,40 metros y e el peso de 30 kilogramos. El astrolopithecus anamensis era de 4,2 a 3,9 millones de años. Eh, se localizaba en varios depósitos del norte de Kenia. Kenia está aquí, en el norte de Etiopía. Eh, Alimentaba de 80 duros y eh, vivía en un ámbito de selvas y bosques abiertos. Eh, pesaba 50 kilogramos un medía 1,20 metros. Eh, o el astrolopithecus era entre 3,9 y 2,9 millones de años. He encontrado en nuestro cemento de Adar en 1975 en Sudáfrica. Eh, Se de eh, azúcares, Sementes, raíces, tubérculos y e cortezas. Su peso era de 45 kilogramos en medida sobre un con 10 metros. Eh, Ostropitecus vivió entre 3,5 y 3 millones de años. Eh, vivió en ambientes de bosque, de galería, de sabana arboreada. Eh, pastas tropicales, a, a su dieta era de pastas y chuncos. Los e chuncos son más flacos. Eh, un peso era de 67 kilogramos y e altura de 1,20. Eh, Okenanthropus Platyops vivió hace 3,5 millones de años en Kenia, en un lago de Turkana. Ya, por aquí. Eh, a su dieta era de frutos, larvas, e pequeños mamíferos y e aves. Por su peso de altura era de 1,5 metros y e altura de 45 kilogramos. Los hombres se trata de las mujeres. Después está los pitejos que existió en 2,5 millones de años. Atoparon sus fósiles no curso medio de río Aguas en Etiopía. Eh, a su alimentación, eh, componíase de carne o peso de altura, pesaba cerca de 45 kilogramos y eh, medía alrededor de 40 metros de altura. Eh, Australopithecus africanos apareceba hay 3 millones de años y eh, se extinguió 2 millones de años. Fue encontrado en 1920, apareció en África. El primer fósil fue descubierto en Tau, eh, preto de la ciudad de Kilmerland, en Sudáfrica. Eh, a su dieta era de plantas, eh, vegetales, insectos, animales pequeños. Su peso era entre 33 kilogramos y 67 kilogramos, una altura de 1, 40 metros. A continuación de los Australopithecus, tenemos Paranthropus, que son Australopithecus robustos. El primero de ellos es el Paranthropus aethiopicus que vivió ahí 2,7 y e 2,5 millones de años. Ha sus fósiles en la desembocadura del río Homo, en los lagos turcanos. eran principalmente vegetarianos e pesaban cerca de 40 kilos y e un metro 20 de altura. Por siguiente, el parántropos con vivió e 2,3 y 1,2 millones de años. Atoparon sus restos en la de de Oldubay, en Tanzania, aquí justo bajo de la E tenía una dieta vegetariana que tenía dos seus hábitos <coughs> bosques y sabanas. O peso y altura. Era cercano a 1,50 m de altura y e 40 kilos de peso. Y e por último, o parántropos robustos. Vivió entre los dos 1,2 e millones de años. E atopóse en África del Sur. O sus hábitos. Pues vivía en hábitats de sabana. E alimentabanse de vegetales y e de alimentos duros. Medía cerca de 1,70 metro y pesaba alrededor de 60 kilos. Bueno, yo me llamo Noa y, y yo salgo. Sal. Por favor, homo, pasa. Oh. No sé. No. Es muy chulito. Bueno, voy a volver a presentar la otra vez pero que no nos olviden de los nombres. Sí. Anda, yo bueno. soy Noah y yo salgo. ¿Quiénes son? Bueno, el otro. No, en paz, en paz. Vamos a presentar a esta raza que, aparte de muy chulita, es muy capaz mentalmente. Y que empiece nuestra Por ejemplo, está el Homo Heidelbergensis. Vaya nombre. Bueno, vivió sobre hace 250.000 años. Se localizaba por el este de África, por aquí, por más, allá. y un poco de Asia. Y en sus hábitos estaba el canibalismo. ¿Sabéis lo que es eso? Sí. sí. <ríe> vale. eh, pues a nosotros nunca se nos ocurriría, de comernos un filete con patatas, comernos a su pastora profesora, por ejemplo. Pues a porque tenían el cerebro menos desarrollado que nosotros. Eh, y se comían los de sus propias especies. Aparte de esto, también cataban grandes animales, comían sementes, ojos y plantas silvestres. Llegaban a pesar hasta 100 kilos y medían unos 70 kilos. Vale, no sé sí, qué expresar. Pero, por otra parte, tenemos a Lomo floresiensis, que vivió hace unos 90.000 años o unos 10.000 años. Y se encontraron en Indonesia, en la isla de Flores. Y no se llama así porque tengan muchos. Después, sus hábitos eran principalmente como los nuestros. Eran omnívoros Y pesaba muy poquito y medía muy poquito. Así que, como nos presentó nuestra amiga anteriormente, también eran muy tímidos. Sí, que Miguel de Burgensis también son flores. Ahora está el Homo erectus, que es el, el que empezó a ponerse ahí más... Para... Surgió hace 1,8 millones de años y se localizaba por Oriente Próximo, más o menos, por aquí abajo. Eh, eran carnívoros y también, bueno, comían fruta y semillas. Pesaban 55 kilos, así más o menos como yo y me dieron un ostentro, Algo más hecho. Bueno, yo creo que en esta rega, el homo anteceso. Es de hace unos 900.000 años y se encontraron sus fósiles en la Sierra de Atapuerca. ¿Sabéis dónde es eso? no lo saben? Pues es justo aquí en burgos en España, en Castilla y León. Se dice que apareció en África, pero no hay pruebas de esto porque no se encontraron sus fósiles. Sus hábitos, ¿no les gustaba? A vosotros no os gusta que entren en vuestra habitación, ¿verdad? Pues a ellos tampoco les gustaba. Pero hacen una cosa bastante distinta a nosotros. Se comían aquellos por territorio, porque eran muy territoriales. Mataban y comían a sus rivales. Y su peso... Como bien dice, sus actitudes eran entre 90 para los machos y 60 para las hembras, aparte de 1,71 metros de altura. ¿Quién se iba a enfrentar a uno de estos? Pues mi abuelo, que vivió hace 1,8 millones de años hasta los telgonojos, o sea, hasta relativamente poco. Eh, se localizaba por África, así como en general y tenían un régimen alimentario basado en la carne, más, eran carnívoros principalmente. Medían 1,60 uno, uno, y 65 kilos. Las, bueno, en este había bastante diferencia entre los hombres y las mujeres. De 60 a 40 kilos pesaban las mujeres. Pues parece que me has ganado porque ahora yo solo tengo el rodencense que no solo tiene un nombre difícil de pronunciar, es de hace unos 600.000 años y se localizaba en África, le gustaban los bosques o las sabanas, y era también como nosotros, omnívoro. De altura y peso andaba sobre unos 60 kilos y 1,65 metros de altura. Vamos, lo que es más parecido a un humano, aunque en aspecto... No. <risa> eh, también estaba el habilis que vivía aquí, justo aquí en Torzón, y solo lo vi aquí. Eh, con una antigüedad de 1,9 a 1,6 millones de años y comía carne, solo carne, empezaba con la carne. Y de peso y altura, eh, pesaba 40 kilos y bueno, 40, era muy bajo. Bueno, pues el neanderthalensis apareció más mais de, de, más, más de 200.000 años y desapareció con rayos 44.000 años. Vivió bastante en comparación a sus anteriores. Apareceba en Europa que fue extendiendo cara a Asia y el próximo, lo que quiere decir que era territorial. Comía carne, aves, vegetales, un poco como a nos. Pero además era también caníbal, no le gustaba que se acercaran a otros que no fueran de su especie, o fueran de su especie y no fueran sus amigos. Peso de altura: 1,6 metros, y 78 kilogramos los hombres y 66 kilogramos las mujeres. Homo rudolfensis vivió entre los 2,5 y 1,8 millones de años. Los fósiles se encontraron en Kenia, en Tanzania, en África. Y eh, los hábitos eran de alimentos duros de origen vegetal, tipo nueces, avellanas y cosas de estas. Y pesaban entre 67 kilos y 1,7 de altura. Así que estaban más o menos como una persona ahora. Y por fin llegamos al Homo Sapiens, que apareció hace unos 200.000 años. Se localizó primero en África, sabéis dónde está África, ¿no? <risa> <risa> <risa> Hábitos: alimentábase de carne cruda y marisco. Um, eran así como los japoneses. ¿sabes? Además era canina. Peso y altura: estaba entre los 75 y 61 kilogramos y medía 1,65 más o menos como yo. A ver, esto es lo que fuimos diciendo así en más Es que son los cráneos de cada uno para que veáis la capacidad que tenían, cómo cambian de unos a otros, como creciendo. Y esto es como suelo... Sí, con la primera cartulina están puestos. En la primera cartulina lo pusimos diferente que la segunda, porque así veías en una el cuerpo de no. como se fueron en el Primero andaban así y fueron poniéndose sí, Y en la segunda, la capacidad que que mira, por ejemplo, para Parantropus Anteopos, mira qué pequeñito lo tenía. Y nosotros mismos. Bueno, y alguna vez os habéis preguntado ¿por qué empezamos a caminar? ¿Alguien tiene alguna idea? La necesidad de de, de recursos. Pues sí, es una de las razones. Pero otra, ¿quién me sale a decir otra? No, ninguna. Nunca sabéis. Cuesta caminar a cuatro patas y veis que gastáis más energía. Pues sí, así es. Nosotros empezamos a caminar precisamente para ahorrar energía, aparte de para la necesidad de coger las crías, alimentos. Y las ventajas fueron eso mismo: ahorro de energía, desenvolvimiento del cerebro. Seguramente, si no nos hubiéramos puesto a caminar, jamás podríamos hacer un edificio, o ir en bus, o en tren. El punto de vista es más alto: tú, si te pones aquí abajo, no ves ni la mitad, yo a los detrás y no los Y además, es un poco bruto, pero favorece el parto al parto, al hacer, como vosotros y como yo y como todo el mundo. Bueno. Desenvolvimos herramientas para cazar porque, aparte de volvernos más resistentes, nos volvimos más lentos. No os pongáis a correr con un perro al lado porque, vamos, os adelanta y e metiendo pin. Después, menor exposición a altas temperaturas al estar más lejos del suelo. Y, por último, los inconvenientes fueron esos, posiblemente, que perdimos velocidad y fuerza. Ya está. Muy bien.